Decía San Luis María Grignion de Montfort, en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Solamente a María ha dado Dios las llaves de las despensas del divino amor, y el poder de entrar en los caminos más sublimes y más secretos de la perfección, y de hacer entrar a otros en ellos. Solo María proporciona la entrada en el paraíso. Ella es en sí misma, ese paraíso terrestre o esa tierra virgen y bendita. Ella no da entrada en sí